mini strudel de manzana primero vamos a descorazonar y cortar la manzana batimos claras de huevo y reservamos aparte también batimos las yemas a las cuales vamos a agregar un poco de cerveza y harina mezclamos e incorporamos con las claras previamente batidas cubrimos las manzanas con la mezcla y pasamos a freír en aceite y la sazonamos con azúcar. Podemos acompañarlas con el helado de vainilla.